Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo instalar, cómo usar la pantalla en un aquarium con música relajante y obviamente PS. ¿Cómo a esta página? Dejaré el enlace en la descripción del vídeo, por eso lo voy a copiar. Clic en descargar, otra vez en descargar. Se va a descargar muy rápidamente puesto que no ocupa ni, son 3 megas y pico. Vamos a la carpeta, doble clic para instalar, como cualquier programa, luego veremos al final cómo desinstalar. Le damos a Next, aceptamos los términos, siguiente, siguiente. Esto me sale porque yo ya lo tenía instalado. ustedes no saldrá, le damos a Next. Instalamos y se instala muy rápido. Aparecerá directamente lo que es la pantalla de configuración de protector de pantalla o la ventana, mejor dicho. Pero vamos a cerrar porque si posteriormente a la configuración inicial quieren modificar algo, pues tendrán que saber cómo llegar hasta ahí. Entonces yo me voy siempre al logo de Windows. Luego voy a configuración personalización tenemos pantalla de bloqueo protector de pantalla y ya lo tenemos aquí seleccionamos dream aquarium ponemos los minutos que queremos que tarde en arrancar esa pantalla así está configurado para que al minuto de inactividad arranque esta casilla es para si queremos para que si queremos que después de esa pantalla se inicie lo que es la pantalla de inicio, esa pantalla en la cual tenemos que introducir habitualmente la contraseña o nuestro pin o lo que sea, nuestro método de seguridad. Bien, posteriormente vamos a ir a configuración, tenemos algunas opciones que podemos modificar. La resolución, el nivel de gama, podemos hacer que muestre los FPS, si queremos, ahora eh, dejamos la, la casilla marcada, si, si la tenemos marcada podemos elegir entre formato de 24 y 12, si queremos que el salva pantalla se retire cuando movemos el ratón, pues marcamos estas casillas. Y si no, pues desactivamos el protector con lo que es el teclado. Podemos restaurar los valores por defecto con este botón. Damos a OK y listo. Damos a Vista Previa para ver cómo quedaría. Arriba a la izquierda tienen los FPS. Y abajo a la derecha el reloj. Voy a entrar a configuración porque se me olvidó decir que aquí tienen el volumen de la música. Si no quieren música, pues ponen la barra poner deslizador toda a la izquierda. ¿Qué más tenemos por aquí? Aplicar y aceptar. Para desinstalar, yo lo que hago es que voy al logo de Windows. En el buscador pongo Open Dream. Cuando aparezca mejor coincidencia debo abrir ubicación de archivo me voy a hacer doble clic en un install, si sí. en unos segundos pues se desinstala aceptar listo